Los premios Latinoamérica Verde son un espacio que busca los 500 mejores casos de prácticas socioambientales de América Latina. Participar es muy sencillo, solo necesitas ingresar a nuestra página web www.premioslatinoaméricaverde.com. Inscribir tu caso no tiene costo, un caso puede participar en varias categorías y uno mismo postulante puede promover varios casos. Las inscripciones están abiertas hasta el 15 de julio. Te animo a participar, pertenecer al ranking de las 500 mejores casos de prácticas socioambientales de la región es una gran oportunidad. Los ganadores de cada categoría serán visitados por DIRECTV en cada uno de los lugares donde ejecutan su proyecto y serán difundidos en América Latina. En el 2013 los premios Latinoamérica Verde en su capítulo Ecuador tuvieron extraordinarios casos. Entre estos voy a citar a dos que nos llaman mucho la atención. El proyecto Capagui de la Amazonía ecuatoriana es un modelo de turismo sustentable. Por medio de su ecolodge da fuentes de trabajo y de riqueza local, en un absoluto respeto por la naturaleza. El Colegio Balandra, en una materia más de educación, es una escuela integral en donde su política es generar cero residuos. Necesitamos hacer la diferencia. Los premios Latinoamérica Verde te van a mostrar 500 formas de ser un mejor ciudadano y aportar con nuestro planeta.